¡Mira, Santi! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Venga, va, Rubén! ¡Va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gordo! ¡Gordo! Si no, ¿por qué vamos a matar tú? Foto, foto al Foto, foto al salto. Bien, bien, bien, bien. ¡Vámilaba! No, Barrero! ¡Barrero! ¡Barrero! No, no, no, pero adelante, adelante, adelante. ¡Bien, Barrero! Barrero. Barrero! ¿Qué? Ya, llevan las botas parecidas a las mías. No, no son iguales porque las mías son los tacos de aluminio. Ha habido un pequeño fallo de logística y por eso ha habido una pequeña pausa. Perdonar dentro muy ¡Eh, eh, bueno, bueno. bueno los gordos El nuestro sí me ha ya está adelantado. esto! Como siempre, que se ha adelantado Se ha parado. con los pasa Ya. ¿Eh? Dilo, déjame un momento. <sympathetic> <¿Vale? risa> ¡Uno, uno, uno! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! va, ¡No! el Adri tuya, patada. Oh. Le fue un bien, bien, bien, bien, bien, bien, ¡Venga, bien, otra! Oh. ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sale, no sale! Sí sale, sí sale, sí sale! sale sí sale. Vamos. ¡Colóquenos el culo mejor! ¡Arruba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí se lo dice! ¡Vamos Hugo! ¡Vamos <risa> <risa> Hugo! ¡Atento, Messi! ¡Atento! Arriba, defendemos, Pablo, defendemos. Arriba, sí, va, sí, sí. aquí va, aquí. Bien, Paco, ¡Que sube! ¡Que bien ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Que ¡Que sube! ¡Que ¡Que ¡Que ¡Ay, <risa> con lo más abajo! la va! Venga, David, tú puedes! <risa> ah, también no tenía que ser pilier ¿Verdad? ¿David es pilier? Es uno. Ah, sí, ¿verdad? <risa> Paco, es... Paco es Ocho ¿Paco es 8? ¿El 32 quién es? ¿El que está en medio? Eh... Bajocito, bajocito bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos a no. ¡Vamos, Ávila! El bajito del todo que... ¿Qué está bien? ¿Qué está, por qué? No se ha capitado. Yo tampoco. Mejor ahora, Ávila, venga. Puto Olaya, el Olaya tiene buen físico, ¿eh? Ávila. <risa> qué Ávila. Ávila. ¿Quién? ¿Olaya ¿qué número es? Eh, uy, Olaya. Pues ya, ya ese no talla al fondo. Sí, ya sé quién es Olaya, sé dónde está, pero no me sé el número. Me, sí, sé, es Olaya, sé, está, no me sé el de medio equipo, pero medio equipo ya va medio medio medio medio no un cuarto mes. ¿Quién es zaguero? El Juli. Oh, y por qué el Juli está ahí? Ah. Son a 15. Vamos, sí. ¡Eh, Juli! ¡Va, ¡Eh, Juli! ¡Buena eh, la presión! ¡Bien, chico! Adriano, muy bien la presión. Bien. Bien, Adriano. Muy bien, Barrero, muy bien, ¿eh? ¡Sí! les ¡Bien! Cuando yo sí empecé a correr, ¡Avan! va. Va, Carras. O cuando cuando a correr Carras a buscar O cuando me cansé Pero ahí a 5, pero ahí. Esa mierda patada, hoyos No, pero la han cogido, ¿verdad? Sí. La cogido. Entre fuerte Ay, y flojo <risa> Venga, vamos, Agustín. Mira, Agustín, mira, Agustín. ha ah, o sea, he, he dicho que me enseñas, ¿La sí, Pero. pero no, eh. Ah, bueno, lo único que luego es pone... coño ha pitado Torres, tío. El ponente normal. Me cago en La hostia puta. La pierna no se pierna a La La en normal. La pierna normal. <risa> Mira, si tú si ya se está mostrando. ¡Vamos! País... ¡Vamos! ¿Al agua? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues no sé si habrá sonido, la verdad. Porque hablar hablamos poquito. Vamos. ¿Y Santi? ¿Cuál de todos? El que está en el banquillo. Rondajo, por ahí pululando. Barrero, más atrás, más atrás. Mucho más atrás, Barrero. Esta no sale, no sale. Cuidado, cuidado. Dentro. Buena patada. Pues imagínate, por que esté. ¡Va, Va! ¡Saludá por fin ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? va! Eh, ¿Alabia? ¿Alabia? ¿Venga? ¡Vamos a rollo! ¡Venga! ¡Vamos, segunda. no, no, no! no no no no Vamos, Rubén. Esta es la David sí que aguanta, eh. David oh, wow. contra el 3. ¡Va con él, con él! tiene la de coger los pases de... ¡Vamos, pero que ¡Vamos, que ¡Vamos, va, va! ¡Va! ¿Va, va de, de, ¡Vamos, que ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Venga, Cito! Muy bien, Rafa. Te doy Vamos los bien. papeles, Rafa. Vamos <risa> <risa> bien. <risa> ¡Rafael, español! Arriba, Arriba Dani, Arriba Pablo. Rafael español, nacionalización. Vaya, placa abajo, venga. ¡Venga, Juanca! ¡Corre! ¡Placa! ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Uh, es que es como sido como un camión, como un coche. Avila, Avila, Avila, Avila, Avila, Avila, Avila, Avila, Avila, Avila, Avila, Avila, A Avila, Avila, Avila, Avila, Avila, Casa. A ver, entre comillas, ¿sabes? Pero lo que... Pero este, esto es más... Más, de... eh. ah. más, ah. más, ah. más contacto. Un poco venga, más Adriano, de contacto. Capitán, capitán. ¡Venga, bien, Adriano! Mele, no, Mele, no. ¿Tuch? ¿Tuch? ¿Tuch para ellos? Adriano, Adriano, Puede ser. Adriano, abre el aire, el hueco está por aquí no sé. Nuestra favor, creo. ¿Me lee para nosotros? Gracias. creo No, <laughs> Hablo... ¡Este puta que sí, <risa> <risa> Mirando, No, no vas para atrás. <risa> <risa> <risa> ¡Uy! ¡Qué patadón! ¡Para que se puede saltar! No, no, no. Se se va! ¡A ¡A mirad! ¡A mirad! ¡A ver, ¡A ¡A mirad! ¡A mirad! ¡A ¡Carla! ¡Carla! corre, tío va Juli va ¡Carla! ¡Va, Juli! ¡Va, ¡Corre, Uy, jueces, ¡Corre! ¡No! Ah, castigo, castigo, castigo, castigo, castigo? ¿Qué, Venga, no caliar, ¿Tiene sí, sí, ¿Qué? De es lo que me dijo? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es lo que ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué Tío, tío, mejor que no se puedan quitar los putos comentarios! ¡Avila! ¡Avila! ¡Avila! ¡Avila! no, no, no! ¿Las fotos de Snapchat se pueden pasar al WhatsApp? Ah, chico ah, be it? Be it. ha robado! ¿Las fotos de Snapchat no, se pueden pasar al WhatsApp? Sí, están guardadas en galería. Si las tienes configurado, claro. Pues puede ser que no la haya hecho. El... No, no, sí. le, le he dicho que se vaya a pedir más allá pues porque... eh no, no, no se puede hablar, no tampoco, nada, nada. nada. Vale, vale, bien. Mira, va! Que no. ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! <risas> eh, hay que configurar el Snapchat o el WhatsApp. <ríe> ¡Ha pitado golpe de car. ¡La madre! El ¿Sí? Sí. Sí. ¡Vamos, Polilla! ¡Vamos, Polilla! Eh... ¿Cómo se configura el... Espera. Espera. Tío, es que no, no, no me juego. Shhh. <tose>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 ¿Han quedado? ¿Han ¿Qué ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Babá, presión! presión Gordini, <risa> mírale ¿eh? si no puede andar el pobre hombre <risa> Yo no me que, pues, sí, la no, está sí, Es por eh. vale. sí. no. marcarlo. <ríejos> vale, señores, va, esta, esta, esta, el, la, la, esta... la hemos ¿no? es que bueno, bueno, ensayado en eh. no, ¡Chuta al gordo! ¡Chuta al gordo! no al gordo! ¡Chuta es que ¡Chuta al gordo! ¡Chuta al -Sí. gordo! ¡Chuta gordo! ¡Chuta al gordo! ¡Chuta al gordo! es Avila! ¡Chuta al ¡Chuta vamos bien ¡Qué sí, chico! No, no, no, no, ¡Ah, no! ¡Ah, ¡Ella ¡Vamos, Camila! ¡Es tu... a Capi! ¡Buena mano, ¡Esa Capi! ¡Es a capi! Capi! capi, da ejemplo! ¡Toma, hostia, chaval! ¿Al con quién? Le han arrancado el casco. ¿A ¿Quién? ¿Al Juli? ¡Con él! ¡Con él! ¡Juli, tú puedes! ¡No te desanimes! Anímate, anímate, anímate vamos hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! es ¡Vamos! Otro... <tose> ¡Vamos! <tose> ¡Vamos! <tose> ¡Vamos! <tose> ¡Vamos! No, qué pena que no lo haya grabado. Aquí, Yo sí lo tengo grabado. ¿Qué? <risa> ¿Quieres saber qué? ¿Y las otras qué ¿Qué ensayo? Muy bien. Escúchame. ¿Cómo sale la foto sí. Ahora, cómo va? ¿Cómo va? va? ¿Cómo ¿Cómo <risa> No. no pasa nada, va. Avila, va. ¡Avila! ¡Avila! ¡Avila! ¡Avila! ¡Ay, mm -hmm. no vale no, no sé... A ver, desde aquí parece que sí, pero... Según la foto, es cierto. Según el vídeo también, pero en la realidad cambia mucho. ¡Va y va! ¡Vamos! ¡Uy, la que me interesa!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 Adrenalina tope. ¡Esa ¡Vale, adrenalina. Va fuerte con él. Esa adrenalina. A ver cuándo. vamos, vamos, vamos! Va, va! ¡Vamos, suyos! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Va bien, bien, bien! ¡El suelo! El palo de molesta. como nos metemos Dios siempre el, el Ávila. Va bien. ¡Venga, Ávila, marca! ¡Holo! Chaval. Suéltala. Es que soy subnormal. Que Sí, ojos. este es nuestro famoso pateador equipo masculino y nuestro famoso pateador es Carrasco. Carrasco, ¿qué va a patear? Shhh. No me jodas no. Sí, que no ha entrado Que no ha entrado Por desgracia chavales No ha entrado ¡Venga! ¡Va a mi la va! a pero bueno, no os desaniméis, eh, llevamos ¿cuánto llevamos? Llevas el tiempo muy bien, Peter. ¿Cuánto, cuánto vamos? ¡Vamos, vamos, vamos. 10-5! ¿Nos van ganando? ¿Qué hago bien? No, digo, ¿de vamos? ¡Ah! 10-5 puntos de tiempo, no lo sé. ¿Nos van ganando? Sí. ¡Va, mira, ¡Va, Esa pelota, mira la blanca. Un puntito blanco. Eso, eso, Uf, un qué eso, eso, un ¡Uf, qué mal! Eso, eso, un la pelota? ¡Pero qué a tuch. ganas metros y no pierdes. Pues nada, muy bien. A Tuch, como dice hola. Si mi amiga. Hola, hola Barrero. Ah, hay que tener comunicación. Si perdemos. Y si hemos perdido Ahora el suyo y ya. Presión. Una vez que ya somos iguales, presión. Por eso hay que hablar. ¡Va, mira, va! ¡A mira! ¡A mira! ¡La famosa! Chica. Nuestro famoso saltador que es el 7. Menos mal que la gusto. <tose> paso? ¿Cuántos de lo Aunque a ir una ¿Qué te ha Pablo? ¡Yo qué sé! Ahí está Pablo que nos lo dice. con la cámara y el móvil. ¡Sueven, vamos a dar! Vamos a ver que pasa. Bueno, Vamos a ver qué está suena no... No, quiere hacer más. Me Hostia, oh! Hostia, oh! ¡Fuera! ¡Mira cómo se topan de hostias! ¡Mira cómo se topan de hostias! Bien, mochilo, bien. sí, sí, todos bien. <tose> Sí, ¡Vámila! ¡Vámila! ¡Vámila!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 Murallito. Murallito. Sigue, sigue jugando la ventaja, sigue jugando la ventaja, ¡Fuera! venga con él, venga va una polla. Han pescado, sí pero estaban en ventaja, ya agarrado de la pechera, Alfonso, no tiene sentido ocho placajes altos con dos <risa> <risa> Y quitaba el partido. No grabar otro. FEMENTRAS: Soy Kaki, no la no sé si las Va, Santi, va. ¡Vamos a la va que son tres... ya ya ¿Tienes internet? me no, a datos ya nos chocó toda la espalda, chaval. Me cago y nos toma la puta chingada. ¡Dale el bombo! ¡Ale! ¡Dale el bombo! ¡Ale! ¡Cállate, Massoni, que te calles! ¡Cállate! No, no, no, no, no, no, no, no. Ch ¡Cállate tú, ¿Qué? tú también! gana que No, digas no, que no, no, no, no, no. Sí, pero... <ríe> Uf, chaval, es que no tiene razón de ser ese chaval.